Señores, Black Friday, ¿Qué Black Friday, ustedes saben, muchachones, que hay muchos especiales en, lo, en las redes sociales. Supuestos. Eh, ah, mira, dice Liz que hay supuestos, hay en tiendas, hay muchos especiales. Yo nunca he visto tanto. hasta de cabaña vi yo de, de, de cuento de Black Friday. Pregunta para el público. Usted, que ha ido hoy a comprar a, la, a las tiendas, ¿usted ha sentido que Black Friday ha sido real o es un engaño? Neto, para ti, ¿el Black Friday qué ha sido? ¿Un real tu, o un engaño? Truco de cámara. Dos o tres tiendas que son reales, pero los demás son trucos. ¿Por qué? Porque dejan los mismos precios. Usted va pasado mañana y los hay igualitos. Dice que especial, un 50, 200 60. pesos más. ¿Usted entiende? Entonces, no, siempre coge la cosa como yo no entiendo. ¿Tú crees que.? Eh? Es que el dominicano es muy lambón. Aquí quieren mm, celebrar todo lo de Bueno, pero. pero eh, vamos por un ejemplo. Liz, a ti. ¿Bulto o real? Eso es el Blasfrae Dominicano. Eso es un bulto. Aquí le tienen que dar la madre a todo el mundo. Porque es que son muy lambones. Eh, usted ¿sí se ahorra. Es? El 100% usted se lo ahorra. ¿Sabe cuando Cuando no compra nada. No sale a gastar su dinero. Eso no es necesario. Yo no sé. Yo no he hecho una evaluación. Porque no puedo hablar. Puedes decir, a boca, a boca de jarro, José Luis. A ver, a, ver, a, ver, a ver, no puedo ver boca de arroz en decir si es verdad o es mentira. Claro, uno hace su comparación y uno ve, porque hay unos ganchos financieros, tú sabes que hay unos ganchos financieros, que tengo este televisor en un descuento, vamos a poner un ejemplo, de, de 10 mil pesos te cuesta 7. Un ejemplo, de ese 10 mil que te cuesta 7, ellos te lo dan financiado. Por tres años, por cinco años, a pagar y cuando tú el sumas el interés, dinero. te salen 14. Así es. Creo que ahí es que está el engancho. Pero, en ese sentido, creo que, el, que va el truco que ellos hacen. Lo segundo es, yo creo que ese día beneficia a la ciudad. Porque dinamiza la economía, tú sabes, como eso sí, que eso sí. motoriza a todo el mundo que en compra. Claro, no es un día como hoy, que la gente va a cobrar, porque mañana que la gente cobra. Pero la gente está hoy muy activa en comprar, en ver especiales. Yo estaba pasando por una tienda y vi algo de una, una tienda de niños. Ya yo tengo ya... ¿Qué le va a comprar a Camila? Sí, le voy a comprar a la hija mía, ¿tú entiendes? Dije yo, vamos a aprovechar. O sea, motiva, o se le da movimiento al dinero. Que sea real o sea mentira, eso perderá a de la gente. Sí, la economía se mueve. La, una una llamada, llamada, una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, ¿Todo bien? dígame, dígame. comunicarme con ustedes. Siempre. ¿Sabe dónde está el verdadero engaño que uno se da cuenta? que el Black Friday es un solo día. Sí. Aquí usted ve negocios que tienen el mes entero con ese letrero puesto sí. ¿Entiende? Y aquí hay gente que te dicen a ti que hoy, mañana, pasado y hasta la mitad de diciembre sigue el Black Friday, entonces. Sí, sí. sí porque es como varios días. mire Para que la gente entienda, no tengo la fecha específica, pero en, ¿Es Estados, el... en Estados Unidos hubo un declive económico y para motorizar la economía se... De la voz de voladores cayeron, lo que se hizo fue que se puso como todo en, un, en una, una bonificación a, a las empresas para que hicieran un, un estímulo de compra y bajaran los precios. Y ese día fue tan caótico, sabe, la compra de la persona que se le llamó viernes negro. Entonces, desde ahí, eh, es, que, eh, es que se de costumbre, después del Día del Pavo, eh, es viernes negro. Pero vamos a ver a la, las personas que dicen a través del 809-725-0505. Si usted ha ido a comprar, si usted ha ido a la tienda, usted tiene que decirnos si usted ha encontrado especiales, sí o no. ¿Usted ¿Real o falso? Real o falso, porque las personas pueden encontrar especiales o no. Hay otros que dicen que, que, bueno, yo fui, compré y me robaron. Por cierto, las personas también, creo que tengo, la tengo por aquí, okay. Le tengo eh, dos boletas a las personas que nos llamen para que vayan hoy a Food Feds. Las personas que nos llamen también se van a ganar una boleta para que vayan a Food Feds de comida. Ah, sí, verdad. inicio. Hello, buenas. Sí. Hola, buenas. Hola. Hello, buenas. Hello. Sí, buenas. Hola, Hello, buenas. Hello. Hola. Hello, buenas. Hola. ¿Quién Mano nos habla? ¿Quién? Te habla Sandy Roque. Ey, Sandy Roque. Hey, Sandy Roque. ¿Tú eres el grupo Roque? No había un grupo Roque. ¿eh? Mm -hmm. De la banda Rayo, yo ah, creo claro. que es Sandy Roque. Tocó, hermano. <ríe> Lider, una pregunta. ¿Usted ha sentido que hay un Black Friday, de verdad, o es un engaño? Mi hermano, oye, por nosotros dominicanos no pasa la vaina, porque queremos no estar todo lo fuera y por eso es que no... Es lo parlo, mismo que no yo probé, digo. No es. Todo. lo mismo se que no yo proban. digo. Son muy lambones. Así es, así, sí. nuestro sí. hermano Sandy. Eh, oh, ella ella así, aquí, ha sen... Pero ha sentido... Sí. que no es real, no es real Dios <laughs> Sandy de like. De la banda Rayo hey, ¿no? Gracias Andy, por tu llamada Ay, les Llamen al 809-725-0505 y, y díganos Y a la persona Usted dice, bueno, yo quiero ir para el Food Fest Usted me dice, bueno, yo quiero ir, yo le voy a regalar dos boletas Muy Si bien. usted quiere ir No, que usted va a decir, no, que yo, no, dígame que usted quiere ir Para que vaya hoy A ver este festival de comida que será eh, frente eh, eh, ¿hay comida gratis que, bueno, eh. Sí, hay comida, algunas muestras gratis Hay muestras pues, Muestras ¿De qué tamaño? <risa> <risa> Algo, en esto porque tú bueno, no me puedes gastar en El estómago bueno, no me no, no va de un ese no pide, embarazo conmigo que tú tienes. Solo no pide fritura. Hija, estoy leto, hablando. Neto, oye, oye, El Uffet -Uf no es para que te comida gratis. No, no, pues yo estoy haciendo... Es para que comer. tú compres comida y no comida preguntar, Jorge. Pues yo no puedo preguntar aquí nada, que de una vez en un circuito. Yo pregunto, tú sabes, pues ya muestra... Vamos con un presupuesto, más o menos, porque están dando muestras. Oye, La muestra de un hot dog es que no pueden dar la mitad, porque es muy feo Tienen que dar un hot dog entero. No, uno pequeño. Pero los hot dogs, tú ves hot dog diferente ahí. Claro, yo sé. O sea, hot dog, el gringo. Tú comías el hot dog. a poner yo sé lo que es el de Fuffet, ahorita, Porque tú vienes y que no, porque neto es. comida creativa, comida personal. Tú has el verdadero hot dog. ¿Sabes qué contiene el verdadero hot dog? Nada, el pan Nada. y la salchicha y, y, y mostaza. Y y ya. ya, ese verdadero. ¿Ya? ¿Por qué naliquel? Me, me acordé yo de eso. No, porque yo... Ver, te, te, te, te ¿Qué, ¿Qué naliquel? Nalikel? Nalikel por eso, porque yo me, me acordé de Señores, el... ¿es una falsedad o es real el Black Friday de República Dominicana, 809-725-0505? ¿Los precios son reales o son falsos? No, ¿Los precios son reales? El año pasado, vamos a cobrar un no precio. No sé si ustedes se acuerdan. Es el descuento si es real o falso. Dije el nombre, no lo voy a decir ahora de nuevo. ¿Qué es lo que iba a decir? No, no, el no abanico. lo voy a decir. No, porque iba de no profesión. No, a a a a... El abanico. ¿Qué pasa? El no. año pasado hubo una tienda ¿Cómo? que en la, que en la en su tiene un catálogo, tú sabes, de venta, de televisor, de que antes 10 mil pesos. Ahora. Hoy 9999. Eso estaba tú. Una tienda grande, reconocida. Sí, deja de nombre. Tiene el nombre, que el nombre que tiene el mar. <ríe> la que tenés más la que nada <ríe> esa tienda hizo eso y, <ríe> y después que la gente la acabó, hizo que un mensaje de que la gente preocupada por eso y, la, y hay muchos muriendo de cáncer ¿eh? <ríe> esa, esa tienda acostumbra a eso bueno, pero hay hay tiendas que sí tienen un especial El Black Friday y, y no solo Es para... cierto o falso los descuentos ¿verdad? Esa tiene que eso Y nada más no solo en, en, en Black Friday Tú vas cualquier día y ves, por ejemplo, la leche y 59 pesos 60 y, y la ponen en 58, ya eso es un descuento. Sí. Y, y lo peor acuérdense, es que la gente se lo cuenta. Acuérdense cree. que hay una ley que hay que devolverle a usted en su beneficio. En eso es publicidad, engañosa, la... eso publicidad engañosa. Hay una cosa que a mí no me eso gusta. Esos centavos y esas vueltas raras. No, no hay hay una cosa que no me, que me gusta. Me gusta que Es en un tigreaje tienen ellos. Yo voy a una tienda y veo un pantalón que me gusta y dice: No, que es un descuento por el Black Friday. Y yo voy a pagar con mi tarjeta de crédito. con, con tarjeta, tarjeta, tarjeta no, no, hay no hay descuento. No hay descuento. Que lindo, nah. entonces yo no entiendo que eso es dinero Pero, igual. Lo que pasa es que habla tú sabes tu que por la tarjeta lo... le van a cobrar el impuesto normal. Habla no, con tu lo que banco. pasa es que no, no quiere este reportarlo. Caso. Es para que no reportan, eh. <risa> que que... eso es lo que pasa: que no lo reportan. Eh, eso vendiendo igual. Pantalones. Mira, eso es igual que cuando va a echar gasolina. Yo creo que a mí o yo voy a buscar un problema o me van a dar duro a mí la gasolinera. Eso, eso, como americano, sí. los empleados no eso, eso. tienen la culpa. Ellos sí tienen la culpa porque si yo he hecho yo 50 pesos, porque ya me hecho 50 y 100. ¿50 y 100? Sí. 100 ya tú sabes, cuando estamos con la para prendida. 100. 100, 100. ¿Cuánto dura 100 la... pesos, netos ahora en estos tiempos? Pues siento, ¿subió la ah. gasolina? Eso sube diario, aquí nadie dice nada. Dios Oye, mío. cuando echan 49, pues yo te pedí 50. ¿Qué hacen con ese peso? ¿Qué hacen con el peso? Y tú sabes la gente que va debiéndole un peso. Cuando van a cuadrar... Ah, sexy, así es, queda... Pues nadie dice A mí hay que echarme los 50 pesos Sea quien sea Que es nuevo Que es viejo Porque aquí siempre hay unos trucos No me de esos camarazos Así que yo ni creo que soy yo <risa> ¿Y ¿Y Mira tú qué bonito no estoy, estoy bonito De verdad bonito. Que elegante, Mira qué bonito Sí, no, ah, mira No dijo gracias, es que... gracias. Bueno, lo diga U, yo. Hubo especial en la, en la Donde dice recorta Sí A mí no me recorta todo el mundo ¿Sabes por qué? Porque mi cabeza es un poco grande no te cobran y más por eso te cobran más que no, tú, no todo el mundo puede durar dándole la vuelta aquí atrás dígue, dígue, dígue. cada cabeza es ah, un mundo pero, pero no la mía es... son dos mundos <risa> el único hombre en, en República Dominicana que está exonerado de la DGC un la... saludo a los muchachos sí, de tú no vas a imponer esto no, no, no hay chaco no... que le sirva si me sirve uno yo le pago cinco multas y a cinco mil no ah. me sirven le sí, eh, sí, digo sí. una me excusa mi hermanito <risa> Y, que, y, y la gorra de esto te la tienen que mandar. A hacer. No, no, las gorras no son de, de cosas, de botoncitos, pues, porque que hay que ponerlo <ríe> atrás, lo último. <ríe> que ya tiene <ríe> sí que estar apretado. Y casi Agarrándose lo, así, último, lo último, lo último. Señores, ¿con quién, ¿Señor, quién juegan los gigantes hoy? ¿Con, con, con las estrellas. Las estrellas, ganamos la boletas bueno. a con las dos personas. Hoy le vamos a romper la racha. Ojalá, ojalá, porque rompemos rachas, contamos los toros antes de sí. ayer ¿no? Sí. sí. No. Mira, mira, como tú te sientas Yo siempre he querido sentarme, pero mi barriga no me deja Se ve bonito, ¿Y los, te... supe... los hombres sentados si supieras, así? Néstor, que esa es la postura pa para, sí, los sí, para los hombres Las mujeres sí, no sí, debemos gente, sentarnos así de Esa dinero. es la postura para los claro, hombres Claro, eso es así dinero, eh Señores, usted puede llamarnos. Ya tiene, no puede... tiene actividad mañana. Mi amigo no relaje con eso. <risa> 725 -05 -05 -05. Usted puede llamarnos y decirnos si usted entiende que Black Friday es real o es mentira. ¿Qué tienen ella mañana? Mira, Néstor. Hablando de actividades de mañana. Dime, ¿cuál es Los motoconchos no boicotean eso. Prendan un par de gomas Voy a por cierto. No. Hoy viene Gonzalo para acá. Mañana. No, hoy, no, ¿no? ¿no? mañana. mañana famoso, ¿Le está boicoteando la, la, la, la actividad tú, el penco No, estoy diciendo que viene. Sí, pero dijiste ¿verdad? hoy para que la gente desespere y mañana despegue, no vaya. Sí, mañana. Y, y el lugar está vacío. ¿Va apoyar los de, Después dicen que soy ¿Eh? yo que estoy mandando a que él diga eso para boicotear. Después dicen que soy Fes yo. pregúntale a Neto que si Fesimoto va a apoyar Nada, a ¿De cuánto le van a dar a los vecinos? 200 no, pesos. No, no, no, no, 200 es gasolina. muy poco. No, no 200, 200 pesos, pesos es muy poco. No ningún tipo de dinero. Ellos dan 500 por suerte y 500 por la vida. Bueno, el programa de hoy es. Tú, tú armaste esa logística. Ha te terminado. A... <risa> Yo no tengo que ver con eso, <risa> señores. Ay. El programa ha terminado. Recordarle que volvemos el lunes. Sí, esto es triste. Ustedes me va a no? No va. Usted va a saber si, si Liz el lunes ¿Usted me va a invitar se quedaba fija o no. Eh, li, li, li, va muy bien, Liz. Sí, va ay, bien. Fesimoto entero Yo estoy gastando eh, ya... mucho Yo estoy gastando mucho, atando... no, no, mucho en taxi. Tú ir a buscarme el lunes. Ay, ey, ey, hoy te lleva. Ey, se, no, yo te... <risa> tú la vas a llevar. <risa> Pero tú tienes seguro médico. no te no <monto> con esto. <risa> Nos vemos el lunes. Te que